Pensamos como terapeutas familiares que la formación tiene que ser nuestro mejor compañero de viaje porque el trabajo con familias es un trabajo maravilloso, eh, bonito, enriquecedor. Pero todos los que nos dedicamos al trabajo asistencial entenderemos que hay situaciones que, donde se nos pueden presentar dificultades con familias, eh, parejas... Donde si no tengo un buen colchón salvavidas, y ese colchón salvavidas es una buena formación, es una buena supervisión por parte de buenos compañeros, de buenos profesionales, eh, eso nos aporta una seguridad eh, y, una, y un gran apoyo eh, para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros mismos a todas las familias y a todas las situaciones con las que queramos trabajar.